hola bienvenido nuevamente a la serie cómo me inicio en el desarrollo del software en esta ocasión te hablaré de una de las alternativas en las que me he desempeñado anteriormente la de freelancer acompáñame y te comparto mi experiencia y mis recomendaciones quiénes son los freelancers son los profesionales independientes autoempleados que ofrecen sus servicios de forma directa y frecuentemente sin intermediarios. Los freelancers administran su tiempo libremente. Eligen cuánto tiempo trabajan y cuánto tiempo dedicarán a otras actividades personales, de familia o de esparcimiento. También deciden el horario en que estarán trabajando y el lugar en el que lo hacen. No acostumbras verlos en una oficina. Algunos trabajan en su casa, otros en cafeterías y espacios abiertos, y unos más en los lugares que llaman de coworking, junto a otros independientes. El freelancer ofrece servicios especializados, en actividades donde tiene un dominio y provee un gran valor. Por el tamaño de su organización, una persona, se concentran en un proyecto a la vez o hasta tres al mismo tiempo. Son completamente dueños de su forma de trabajo. Ellos deciden sus procedimientos, formas de comunicarse con sus clientes y procesos creativos. ¿Qué debes de tener en cuenta para ser un freelancer? Estas son algunas de las consideraciones. La primera consideración es decidir a qué te vas a dedicar. Alternativas hay muchas. Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, evaluación de seguridad, desarrollo de front-end, aplicaciones empresariales, consultoría, educación, mantenimiento, soporte técnico, subcontratación temporal, etc. Esto dependerá mucho de tu preferencia. La segunda consideración es evaluar tus habilidades. Es importante que hagas una evaluación objetiva de tus habilidades técnicas, pues es con ellas con las que ofrecerás resultados, pero también necesitas evaluar tus habilidades suaves, pues recuerda que estarás operando un negocio. Entre estas habilidades están la comunicación, la expresión oral y escrita, la interacción humana, la de gestión y la financiera. Con base en esta evaluación, te será más fácil elegir los servicios que ofrecerás y decidir si tienes lo suficiente para gestionarte por tu cuenta. Tercera, aunque ya evaluaste todas tus habilidades, es muy importante que consideres que debes desarrollar tu habilidad de las ventas sí o sí. Recuerda, no tendrás intermediarios. Todo el proceso de prospección, seguimiento y cierre de la venta deberás hacerlo tú. Deberás tener buenas habilidades para encontrar y acercarte a tus posibles clientes, comunicar tus ideas y beneficios, persuadir y cerrar la venta. No dependerá de nadie más que de ti conseguirlo. Cuarta, elegir cuánto tiempo dedicarás a trabajar. Esto depende mucho de tus objetivos como persona, de cuánto tiempo necesitas para tus actividades individuales y qué otros proyectos, además del trabajo, quieres estar haciendo al mismo tiempo. Esto te ayudará a plantearte más preguntas y también dependerá de tus prospecciones financieras. Puedes optar por trabajar tiempo completo, medio tiempo, solo algunos meses del año, solo algunos días de la semana, etc. Reiterando, dependiendo de tus objetivos personales. Quinta consideración, tu precio. ¿Cuánto vas a cobrar? Establecer el precio de tus servicios es un proceso complejo. La mayoría de los freelancers enfrenta dificultades para establecer su precio al comenzar, pues en casi ninguna parte nos enseñan a cobrar. Al inicio, es necesario que sepas cuál es tu costo de vida, lo que necesitas en tus gastos del mes, para que al menos sepas cuánto debes ingresar mensualmente y lograr cubrirlos. Ese es un parámetro con el que establecerás tu precio al comienzo. Sin embargo, el precio basado en tu costo de vida mensual solo será real si te mantienes ocupado todo el año o logras una venta mensual de ese monto. La realidad es que tendrás meses buenos, meses malos y largos periodos sin ventas. Por lo tanto, debes ajustar tu precio para que alcance a cubrir los meses ocupados y los meses desocupados. Te recomiendo que el precio que estás pensando en la primera aproximación lo dupliques o lo multipliques por dos. Sexta, hacer tu red de contactos. La mayoría de los freelancers hacen negocios a través de su red de contactos. Pocas veces una empresa grande los busca directamente, pero pueden llegar a ellas a través de las referencias de sus conocidos. Esfuérzate en formar una red amplia y sólida. Asiste a conferencias, talleres, eventos de networking y mantén una buena relación con tus amigos y excompañeros de la escuela, pues te pueden dar una buena referencia para encontrar clientes. Entre las ventajas encontramos Tomas todas las decisiones Eres tu propio jefe Decides cuándo trabajar En qué horario A qué dedicarte A quién atender Y cómo Hay flexibilidad en el calendario Y en el espacio que eliges para trabajar Existe libertad creativa completa Hay flexibilidad para cambiar de residencia Y los costos de operación suelen ser bajos Por lo que los márgenes de utilidad Suelen ser más grandes. Entre las desventajas vas a encontrar Tu capacidad para atender a varios proyectos a la vez es muy limitada y el crecimiento lo es aún más cuando solamente eres una persona. Hay alta probabilidad de tener largos periodos sin contrato y sin trabajo. La dificultad para establecer tu precio Aún entre freelancers que hacen exactamente lo mismo existe mucha variabilidad entre los precios. Existe la idea general de que, como eres independiente, tu precio debe de ser muy bajo. La cobranza se vuelve complicada, si dedicas mucho tiempo a operar, el seguimiento a clientes morosos se vuelve difícil y debes dedicar mucho tiempo a crecer y recorrer tu red de contactos, lo cual es incómodo si tus habilidades sociales no son las mejores. Ahora sabes lo que es un freelancer, cuáles son sus características. ¿Qué debes de considerar para iniciarte aquí? Las ventajas y las desventajas. Mi recomendación para quienes pueden ser freelancers es aquellas personas que no se ven a sí mismas como empleados de alguna otra persona o en una organización. Aquellas que les gusta el emprendimiento y el autoempleo. También si tienes un conocimiento técnico muy especial puedes hacerlo pues nadie más podrá ofrecer ese servicio si está dentro de una organización o será muy difícil que lo promueva. También, si ya te encuentras empleado, puedes iniciarte como freelancer como un proyecto en paralelo. Claro está, tendrás que balancear tus tiempos para no descuidar tu empleo actual, que te provee de un sueldo y un ingreso fijo, y esta otra actividad en la que pondrás a disposición de otros tus habilidades. Espero que esta información te sea de utilidad para tomar tus decisiones respecto a cómo quieres empezar en este negocio del software. Nos vemos en el siguiente video.